Muy buenas noches familia, espero que todos se encuentren muy bien. Les saludo a José Figueroa y estaré con ustedes hoy sábado 12 de noviembre del 2022 para presentar los sorteos de Wild Boat Pega 2, Pega 3 y Pega 4 de Lotería Electrónica. Los sorteos serán certificados por la auditora Isabel Román de la firma Auditores Aquino de Colorado Fran Company y supervisado por el personal de seguridad de la lotería electrónica aquí en el estudio. Estamos de celebración porque se fue el premio de 520 mil dólares del Loto Cash durante el sorteo de la noche de ayer, viernes 11 de noviembre. El boleto fue una jugada automática vendida en Guadiana, Service Station en Naranjito. Muchas felicidades a este ganador ahora a disfrutar de su premio. Para este próximo lunes el Loto Cash tendrá 500 mil dólares que son buenísimos y la doble revancha aumentó a 325 mil dólares. Así que sal a jugar y no pierdas la oportunidad de ser el próximo ganador. La pregunta es, ¿a quién no le gustaría ganar 47 millones de dólares? Pues el Powerball para esta noche tiene esos 47 millones que tanto estás buscando. Así que...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 Buena suerte para todos, adelante con el sorteo Y el número ganador de Wild Boy para esta noche es tanto como el número 3 Es el número 3, ahora pasamos al sorteo de Pegalo. Mucha suerte para todos, adelante Primer número 8 Segundo número 4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 Gracias por sintonizar los sorteos de la lotería electrónica. Tanto de nuestra programación por WBRTV San Juan, WIBTV Mayagüez y WSTTV San Juan 11 Mayagüez.